Muy bien, pues vamos a empezar la mesa redonda eh, y empezaremos quizás con las presentaciones de la, las dos ponentes que no han hablado hasta ahora. Y entonces daremos la palabra primero a, a, a María, que viene de Portugal, y luego a Nadia, que viene de, de Viena. Eh, el planteamiento es que cada persona tenga unos diez minutos para... ...hablar de lo que se está haciendo para gestionar el tema de la sobrepoblación felina en su país, su ciudad... ...y luego empezaremos a tratar algunas cuestiones eh, entre todos, todos los ponentes, los presentes en la mesa. Eh, vale, pues empezaremos con la, la presentación de, de María... Hi Hola, me llamo María y trabajo para una ONG portuguesa que trabaja sobre todo con la gestión y la controlación de los gatos callejeros. En Portugal también trabajamos con perros, pero hoy hablaré sobre todo de lo que hacemos con los gatos. El bienestar de los animales en Portugal es un tema difícil de tratar, no tenemos ninguna cifra oficial, pero consideramos que tenemos sobre un millón de uh, uh, perros y gatos uh, callejeros que se construyen constantemente y cada año uh, se sí, uh, matan a 100.000 gatos y perros en uh, las callejeras, en las calles. No tenemos ninguna legislación que proteja a los animales. Y el proble principal problema que tenemos es que no se aplican las leyes, es decir, los casos de crueldad, crueldad animal que llegan a los oídos de las autoridades no sirve para nada porque nada se hace en cuanto te NR. no se incluye en la legislación, es decir, hay un vacío legal al respecto y ahí hay una oportunidad para nosotros de aplicarlo en los municipios que lo desean, pero en aquellos que no lo desean dicen que no está contemplado en la ley y no podemos hacer nada. Tenemos alguna legislación sobre la alimentación de los animales en las calles, pero el TNR es muy difícil si esterilizamos a los animales, Luego, después, uh, tienen uh, que alimentarse debidamente. Um, y este es el contexto uh, en el que hemos desarrollado nuestro trabajo. Empezamos uh, en el 2005 um, y desde entonces hemos esterilizado unos 12.000 gatos. Pronto nos dimos cuenta de que el TNR por sí solo no resolvería el problema de la población de gatos. Teníamos que educar a las personas, cambiar su mentalidad y uh, darles a conocer lo que resulta presentabas a ser uh, un propietario uh, responsable. Si no, el flujo de animales a las calles será algo continuo. Los esterilizaremos, pero realmente seguirán dejándonos en las calles. Ahora estamos dedicando mucho tiempo desarrollando protocolos y asociaciones con uh, los municipios, instituciones, veterinarios, educando a los niños en las escuelas, etcétera. O sea, no hacemos tanto trabajo en campo, que también, claro, sino también otros tipos de trabajo que también son muy importantes, actuamos a nivel nacional con seis grupos distintos y uh, trabajando con, uh, trabajar con la comunidad uh, es uh, el uh, punto clave para nosotros uh, como personas que adoramos a los uh, gatos uh, no nos gusta uh, tanto tratar con las personas uh, pero a veces nos equivocamos cuando empezamos a trabajar con TNR pensamos que uh, trabajaríamos solo con animales uh, y uh, no necesitábamos hablar con las personas uh, pero esto es un gran error si sí que se quiere aplicar un programa que sea eficaz, hay que aplicar a las uh, comunidades en las que están viviendo los animales, no solo a los alimentadores, sino a los cuidadores, sino también a uh, los vecinos a las personas que comparten el territorio con los animales. Es importante que sepan lo que estamos haciendo, sino para ayudarles, al menos para que no bloqueen nuestro trabajo, incluso la seguridad de los animales. Se corre peligro aquí. Uh, no sirve de nada realmente a capturar esterilizar a los animales si los vecinos les envenenan o se llevan la comida o destruyen sus casas de y sabemos que sin la cooperación de los vecinos no sirve de nada el TNR, porque ah, si sí, que sin, sin saber dónde, dónde están los animales y cuántos hay, en fin, no podemos hacer muchos cuando vemos una colonia que tiene a en muy mal estado, decían, venga, vamos, sí, a, no, capturémoslo, llevémoslo sí, a los sí, veterinarios, sí. no su mejor manera de trabajar, vale la pena realmente tomarse el tiempo necesario para implicar a los municipios, los líderes como a los responsables de los municipios o de los ayuntamientos, Ah, ah, ah, pues tenemos que hablar con esas personas ah, pues las personas ah, que ah, gestionan ah, un edificio por ejemplo realmente los líderes de la comunidad son importantes pero también todas las personas que viven en las zonas determinadas ah, a veces ah, se resistirán realmente porque nos esperan ah, como amantes de los animales mientras que ellos no los quieren ahí y ah, es importante hacerles comprender que hace mejor por la, la salud de los, de los animales, animales, pero que uh, también, pero han resuelto sus problemas, hay que explicar los problemas, porque la, uh, los ruidos, los malos olores, uh, uh, todos los problemas disminuirán realmente con nuestro trabajo. El TNR uh, va bien para todos, para los que adoran a los gatos como para aquellos que les detestan y también hay que escuchar a las personas. Es porque es cierto que nosotros adoramos a los gatos, pero si vivimos a una comunidad que no está bien gestionada, quizá también nosotros nos quejaríamos así si en las basuras, nos dejasen gatitos en las puertas, si nos despertasen los machos a las cuatro de la madrugada. Quizá tampoco nos gustaría. En Portugal no hay una regulación nacional para el DNR y, y quiero explicaros un poco uh, qué, cuál es mi trabajo con los uh, municipios, esa es mi responsabilidad dentro de mi organización. Lo primero que hay que entender es que hay una uh, gran distancia. Los amantes de los animales uh, se, con, se considera uh, locos en los gatos. Y por otro lado, los municipios uh, que tienen campos de contracción para los animales les detestan, quieren torturarles. Eh, tenemos que dar un paso hacia atrás y a mirar de forma racional y ver que no toda la gente de los ayuntamientos son personas desastrosas y no todos los miembros de ONG son maravillosos. Va? Es interesante comprender sus puntos de vista. Uh, ellos a veces también tienen dificultades. Uh, a veces uh, su uh, material está desfasado, no se puede trabajar con eso. A veces uh, esas uh, personas. Son empleados que trabajan en otros ámbitos del municipio y realmente se, les implica, se los lleva a los refugios y representa que es el peor puesto que pueden tener. Hay que intentar entenderles y crear una relación de confianza. Hay que entender cuáles son sus dificultades. They have this horrible public image. In Portugal, Tienen en, en, en Portugal, España so, uh, y en uh, muchos uh, lugares uh, so esta es la situación realmente y It's hay in que intentar so entender so porque right? a veces uh, son tan resistentes a nuestra presencia de explicarles que no estamos aquí para complicar más las cosas sino in para intentar ayudarles porque a veces creen que trabajan tanto y nosotros vamos a darles más trabajos. Estamos aquí para intentar descargarles una parte de su trabajo y ayudarles a trabajar mejor y más fácilmente. Es muy importante y escucharles, ver qué problemas tienen, cómo se les puede ayudar y no prometerles el mundo. No vamos a salvar a todos los gatos, no vamos a, a recuperar a todos los gatos. Hay que presentarles un proyecto que sea razonable, decirles lo que pueden esperar de ti. Realmente cumplir con sus expectativas en el primer proyecto en Portugal, otras ONGs han ido a los municipios antes y vemos que ahora se resisten realmente porque piensan que todas las ONGs son iguales y no quieren hablar con nosotros porque antes han tenido malas experiencias con otras ONGs O sea que hay que cumplir con las expectativas que tienen de nosotros. A veces una sonrisa sirve de mucho ya uh, hay de que uh, ir arregladitos ¿vale? al ir al ayuntamiento hemos dicho vamos a, a esas like señoras this, a realmente que a salen realmente salen uh, de, de, de del refugio school. y se van al municipio y nadie se quiere sentar a su lado en fin, cuando vayáis al ayuntamiento os lo antes ¿vale? os arregláis un poco no os animéis si se os una puerta. Hay distintas formas de entrar en un municipio, claro, fantástico si, si se puede uh, hablar con el presidente. De, de una asociación o con el alcalde, pero si no, hay aquí se llama ayuntamientos, ¿verdad? Pues y en realidad, porque, porque si confían en vosotros, estarán más dispuestos en ahí a escuchar, o sea, conocer a alguien dentro, claro, fantástico, es mucho más fácil que todas las presentaciones en PowerPoint que se les puedan presentar, hay que ser profesionales, presentar algo que se pueda hacer y decirles cuáles son todos los pasos que tenemos tenéis en mente para llegar al objetivo, a ser racionales y, claro, apasionados, pero también muy racionales. Uh, uh, uh, lo primero para convencer al municipio de que funciona el TNR es hacer los deberes, es decir, uh, darles a conocer por qué no funcionan todas las demás uh, iniciativas más importantes del TNR, es que no hay otras alternativas humanas para uh, controlar la población felina. Y ya tardaréis una hora en explicar todo esto en detalle, pero bueno, para daros una idea de otras estas alternativas, una idea, o sea, capturar y matar. Esto no funciona, es lo que se ha practicado durante décadas en muchos países europeos y no hemos visto las cifras bajar, al contrario. El primer momento ¿por qué no funciona? Pues por el efecto vacío, ¿sabéis lo que es? Y significa? Que si sí, una colonia de gatos exista en un punto determinado es porque ese hábitat tiene algunas condiciones que hacen que esos gatos puedan entonces, vivir ahí, es decir, entonces, comida y alojamiento. O sea, si elimináis una colonia de ese lugar, ¿qué sucederá? Pues que otros que viven en colonias vecinas pues utilizarán ese lugar y se reproducirán hasta que la capacidad del lugar sea, sea, se vea completada. O sea, no merece la pena el eliminar los gatos de ahí porque los que habrá ahí no estarán extendidos y se reproducirá el ciclo ¿Por qué no funciona pues que los municipios no saben cómo hacer un TNR eficaz se puede atrapar a todos los catos de una colonia, sí, pero sabéis la formación y el tiempo que se necesita y que tenéis material adecuado, mucha paciencia mucho tiempo, mucha dedicación la, la gente de los ay del ayuntamiento no tiene nada de todo eso, salen se colocan um, a, a, a, a, a, a, a pasa si tiene suerte unas horas después y si no se tiene suerte dos días después, algunos gatos ya han fallecido en las jaulas, menos trabajo para ellos, claro, pero muchos sí que permanecerán los que permanezcan, pues bien, porque los pequeñitos sobrevivirán, porque eh, tendrán menos competencia y el ciclo reproductivo eh, se, eh, se continuará. La, la, la, la asistencia de los eh, colaboradores eh, es eh, muy importante, eh, porque, claro, ellos no ayudarán al municipio a que mate los gatos. Eh, le darán demasiado comida antes de que a los el municipio vaya con las trampas, en fin, ya lo sabéis. Nosotros no es lo que hacemos cuando podemos, pero la combinación de todos estos distintos elementos lo que sucede es que hay muchos recursos de, de los municipios que no son in eficaces places, y no e lo no que first. se obtiene son nuevos gatos nuevas no caras, decir, pero no menos los, uh, se reproducen, algunos cárcel, fallecen o un, les uh, matan, otros se reproducen números, más en fin, no, no se reducen las cifras ningún estudio ha demostrado que la captura y el asesinato funcionen prohibiciones de alimentar parece sencillo no les deis comida y se irán. No es el caso en absoluto. Ellos no se irán porque son muy territoriales. Sencillamente se desesperarán y entrarán en las casas y cada vez tendrán más ganas de encontrar comida, tendrán una molestia mucho mayor, tendrán parásitos, su sistema inmunitario se reducirá, debilitará, se enfermarán. O sea, todos los problemas se reforzarán porque un gato sin comida durante semanas se puede seguir reproduciendo, además. Es básicamente es importante, es imposible casi no decirle a un alimentadora que no les dé comidas, puedes realmente amenazarles, no se puede hacer nada, seguirán realmente alimentando a los animales para que no fallezcan, o sea, no funciona. A rescatarlos y colocarlos en otro lugar, a veces como amantes de los animales pensamos que eso es una alternativa ideal, pero si sí, miramos las diferencias más en detalle y Jenny lo has muy bien antes cuáles son las diferencias que tienen en cuanto a las necesidades de los animales salvajes y los domésticos es que es muy imposible socializar a un gato salvaje de modo que esté feliz en un entorno familiar o sea que no es un enfoque razonable recolocarlos en otro lugar eliminarlos de una colonia y colocarlos en otro, lugar, y colocarlos en otro lugar, colonia es un proceso muy difícil. Solicita una confina, un confinamiento de tres semanas en un nuevo lugar, al menos, e incluso si todos los procedimientos se hacen con mucho detalle, no siempre funciona la reubicación y uh, les eliminas un el lugar, efecto vacío se repite otra vez y el ciclo propio se repite. en lugar de volver a estar lleno, lleno de animales enseguida, no muchos municipios o sea, lo, lo hacen el ríe, pero con lo el, el, el, no el eso no se reducirán los problemas y los, las quejas que al ayuntamiento no se reducirán y después de explicar las alternativas que no funcionan tenéis que acabar siempre con un punto, positivo, un punto positivo es decir explicar por qué funciona el TNR en una colonia individual si esterilizáis a todos los animales no habrá pequeñitos claro y la población se mantendrá estable cuando más colonias esterilicéis. Y si llegáis al 70%, veráis una disminución evidente. Y si llegáis a una aceleración del 90%, la población empezará a disminuir, no solo a estabilizarse. Todas las quejas que llegan al ayuntamiento se reducirán enormemente. Habrá menores índices de capturas y eutanasias, porque sobre todo los pequeños. Los pequeñitos salvajes se entregan en el refugio o en el ayuntamiento y muchas veces a la mayoría de ellos se les eliminan casi todos los países los problemas. Se reducen realmente el, Y es fácil demostrar que es más caro atrapar y matarlos, y matarlos que esterilizarlos. Si se calcula el coste de enviar al personal a atraparlos. Los gatos realmente representan horas de trabajo para hacer algo en es decir, hay una persona que tenga que calcularlos realmente, uh, the a the a my darles my comida, a matarlos. Si calculáis el coste de que una ONG colabore con ellos, les atrape a esa parte sociológica, les podéis demostrar que el coste es mucho más bajo. También hay la colaboración de voluntarios y cuidadores, porque. O, uh, los voluntarios ayudarán mucho más en un proyecto de TNR que en un proyecto si es de capturar y matar, evidentemente, mm -hmm. al cual boicotearán. Si os si acercáis a, a un, municipios difíciles, hacerlo justo antes de las elecciones nunca falla. Y hablad de las páginas web. ¿Cuántos? Uh, fans uh, de uh, Facebook tenéis uh, y hacerles demostrar cuánta gente uh, podéis contactar para que vote para ellos si, ten, si, son, uh, si tienen un buen proyecto de protección animal para su ciudad y funciona uh, rápidamente es el máximo que he podido deciros en este poco tiempo pero uh, por favor podéis uh, contactarme en cualquier momento uh, me encantará compartir mis experiencias con vosotros, muchas gracias Bueno, ahora Nadia nos hablará de lo que está haciendo dentro del Ayuntamiento de Viena, desde el punto de vista de la, de la administración local, eh, ya que es la persona que se encarga del de, de programa de, de colonias allí en Viena. Okay, good afternoon and thank you Agnes for inviting me to this wonderful conference. Gracias um, so por invitarme I a esta uh, conferencia. Spanish, Como ya he dicho antes, no hablo español, lo uh, siento. Uh, procedo have, uh, de, de la, de la del ayuntamiento, pero también tengo un pasado I en have las, have las ONGs. Por lo tanto, quizás sea NDA el eslabón perdido, perdido entre um, estas dos cosas: las o sea, ONGs y los ayuntamientos. Nuestro proyecto en Viena hemos estado trabajando del año 2006 history, y me short. gustaría hablar un poquito so de, de nuestra historia. Get, uh, get um, 2005, en el año 2005 se aprobó una ley más importante, se dice que es la más importante de Europa y no todos los animales uh, están bien cuidados bajo esta ley, pero por lo menos los gatos y los perros parece que sí. Uh, también implementamos el bienestar animal uh, como una, un, un defensor, como un defensor de del, del yeah, pueblo, no. pero aplicado a animales. Like Austria, um, no hay perros callejeros en Austria si hay uno se, eh, la ambulancia de los animales lo recoge enseguida y va a llevarlo a un refugio o sea que eh, no, no hay colonias de perros pero sí que las hay de gatos por lo tanto se inició una cooperación con un refugio de gatos y el departamento de bienestar animal del con un, un, un, un, un, un, un periódico que era el sponsor del proyecto y había una señora the cat, the que salía con un coche y recogía los animales y lo hicieron hasta el año 2009 después eh, decidieron que tenían que hacer más por parte del ayuntamiento y emplearon a una señora le dieron un coche y ella siguió con su trabajo en el año 2011 eh, hay que decir que hay unos 400 eh, gatos abandonados al año lo que no es mucho creo yo o sea que en el 2000, el municipio um, que decidieron que esta señora que empleaban because ya sabéis que la mejor hora para atrapar a los gatos es primera hora de la mañana, última hora de la tarde, y para las ONGs no importa, porque bueno, no se paga mucho de todas formas la gente hace las cosas voluntariamente, pero para el ayuntamiento el pagar es un problema. Y nosotros también queríamos ser más eficaces, por lo tanto yo me responsabilicé del proyecto y como tengo una formación adecuada, eh, pensé que teníamos que evaluar el proyecto, saber exactamente lo que estábamos haciendo y entrar en los detalles de los materiales y métodos. Y voy a hablar un poquito más de esto. Sobre la evaluación, y, o sea que decidimos que necesitábamos más y trampas y iniciamos el proyecto este año y... Uh, um, projects in, example, hay un Ukraine, proyecto que uh, se llama year, For post International y in ellos um, uh, so uh, uh, in uh, uh, uh, se encargaron uh, o se hizo con ellos para el TNR now, I would y like to ahora me gustaría hablar de los so, métodos first, y we, materiales. We to, uh, to primero, intentamos for, uh, ver todos uh, los materiales que teníamos uh, para And nuestro proyecto de TNR y no necesita simplemente materiales sino una estrategia y es importante pero a veces no es eficaz porque la gente a lo mejor hoy tienen uh, tiempo pero mañana no les falta el vehículo etcétera o sea que pensamos que era mejor uh, emplear por lo menos a dos personas uh, responsables que trabajasen a uh, tiempo total to y vimos que teníamos que utilizar um, uh, una, una jaula o una, para atraparlos. Uh, el, el chip en, en nuestro país al marcar las orejas está prohibido, o sea que intentamos instalar siempre microchips y queremos una legislación que nos permita marcar las orejas, pero de momento se considera inhumano y por lo tanto no se hace. Uh, por lo tanto, necesitamos el chip y el lector del chip. Necesitas cubiertas, también necesitas pañales, que es lo que ponemos dentro de la caja del transporte, redes, las tenemos, pero normalmente no las usamos. También, también utilizamos valeria, Valeriana para atraer a los animales y también comida y recipientes. Al llevar el gato al veterinario, les facilitamos información en una etiqueta que ponemos en el transportín y también de dónde procede el gato y dónde tiene que volver para no mezclarlos. También desinfectante, guantes bolsas de plástico etcétera, etcétera. Eh, un, un kit de herramientas etcétera, muchas cosas y al evaluar las jaulas o, la, o las trampas había varios problemas y tuvimos que introducir algunos cambios para poder utilizarlas de una forma humana. Son automáticas y se, opera, se pueden operar manualmente y puedes necesitar ambos modelos y hay muchas de estas que pedimos eh, tienen puntos muy, en, a puntas muy afiladas y teníamos que trabajar en esto y adaptarlas. Eh, voy a, puedo mostrar, por ejemplo. Estos gatos que eran muy muy salvajes y tenían algunos problemas con los ojos y cuando vimos pensamos, bueno no podemos utilizar esto, hay que hacer algo y los adaptamos, también pues pusimos una, un suelo acrílico que es mejor. Si no, para que no se dañen, eh, a veces la, la, la red es demasiado, los agujeros son demasiado grandes y los animales pueden coger comida fuera eh, y las, las puertas a veces les estresan Uh, por lo tanto intentamos also, arreglar esto uh, ponemos también un suavizante o sea, algo que suavizara la, la, las puertas porque sino, si no, si cae, la, si cae la, la trampilla puede cortarles la, la cola sobre todo si atrapas varios al, al mismo tiempo y pueden resultar heridos y también la, la, los transportines, la, las jaulas para llevarlos a veces tienen que esperar horas hasta que reciban reciben el tratamiento y por lo tanto la, las, los transportines de metal no son agradables y tampoco los, los lectores de los chips no, no funcionan con las jaulas de metal eh, pero eh, de madera están bien pero el problema es que no las puedes desinfectar o sea que el plástico quizás sea la mejor opción y hay muchos detalles que creo que hay que considerar y, y, y trabajarlos para encontrar la mejor solución. Como ya he dicho antes, encontramos que necesitamos más trampas y ahora tenemos estas furgonetas, tenemos dos pero podríamos usar hasta diez. Y aquí vemos a nuestro regidor y esta señora que regaló este esta furgoneta que está especialmente adaptada porque este vehículo, eh, la gente pregunta por qué ven esta imagen del gato, eh, etcétera, y es todo muy positivo, y como María ha dicho antes, es importante también eh, hablar con la gente, explicarles las cosas, o sea que tenemos eh, a Chris, Christopher y, y a Stefan que atrapan gatos y hacen un buen trabajo eh, cada día. Es tan importante trabajar con el público, con los eh, alimentadores, porque son los que realizan el trabajo y que también introducen nuevos gatos en el grupo. También hay una eh, inspección personal, si nos llaman, y vemos cuántos gatos hay. Eh, la edad de los gatos, cuántos uh, gatitos hay, cuántos cachorros, o también puede haber algunos gatos privados, o si, si están domesticados, si son tímidos, etc. Es una información que necesitamos y, sobre todo, quién les alimenta, porque a veces hay más de una persona alimentándoles y si dices a una persona que no, no, no les des comida durante 24 horas, la otra persona les da la comida, entonces no... Te estás perdiendo el tiempo so o sea people, que es importante hard, no darles uh, comida esto es difícil a veces para la, la, la gente mayor eh, porque no, no, no entienden muy bien, pero bueno, es algo, eso es algo que tienes que trabajar. Primero vamos a por las hembras, eh, les damos una prioridad en nuestra lista de espera, pero todos los animales que nosotros recogemos son um, esterilizados. Y si son cachorros de pocas semanas, de cuatro o seis semanas, los socializamos y después los devolvemos. El tiempo de, de impresión, de marcar una huella, cuando tienen ocho o nueve semanas, casi que ha pasado el, el tiempo adecuado para imprimir en ellos el comportamiento. A las seis semanas están bien, porque en un par de semanas ya están domesticados. Tengo tres de ellos esta, esta primavera y en seis semanas los recogimos y en dos semanas ya estaban domesticados. Y otro con ocho semanas y lo, lo, lo tengo todavía. Pero está bien ahora, se está siendo domesticado. Pero. Eh... Eh, la, la gente eh, los prefiere eh, así y este año encontramos una trampa eh, eh, que cae esto quizás no es un secreto para to todos, pero antes no lo usábamos estábamos intentando esto pero los gatos eran más inteligentes que nosotros y no caían en la trampa o sea que si eh, tengo un pequeño vídeo que voy a mostrar Espero que funcione. Donde muestra esta, cómo funciona esta trampa. Un gato que hacía cuatro años que intentaban atraparlo. O sea que es muy fácil. Hay una cuerda, o sea que es manual. Y ahora eh, vamos a poner rápido. Está detrás. Ahora sí, sí. Yes, wonderful. Así bien, bien, Good girl. buen gato And y go. ya está, yes. sí, ya lo tenemos. So, that's it. Um, yeah, there is a door. Sí, hay una puerta. Ya, la voy a mostrar so the, eh, the para, cage, para ¿no? demostrar cómo la sacamos de, de esta gavia oh, eh, perdón, de esta jaula so um, door, de, vemos que aquí, aquí hay una puerta ancha y at attack, uh, to, aquí uh, vamos a conectar transport el transportín, transportín. No, lab, simplemente es, le levantas yeah y ya está, it's, it's es muy fácil, y es muy, muy barato cheap. y fácil. Yeah. No y en, en el veterinario el no veterinario simplemente castramos, es, es esto es lo más importante, a veces pero a veces los gatos están heridos teams, o tienen dental, malos dientes, always, el, el cuidado dental es un problema y es, muchas veces es necesario, tenemos también que instalar el chip, los desparasitamos y también vacuna, vacunamos contra varias cosas como la parvovirosis o la gripe y estamos en una situación afortunada porque tenemos 12 veterinarios que colaboran con nosotros y lo hacen gratuitamente Aplican Indiana, el, el, Es great, en Viena, lo cual you? está muy bien. Um, and, but of we pay Pero, for pagamos and los materiales, estas cosas sí, ya. Yeah, okay. Por lo menos. And, los problemas especiales es, es la identificación y, como ya he dicho antes, en, en cuanto al corte en la oreja, esto no está permitido. Y también tenemos un problema que se llama gente loca, gente que eh, no les podemos informar bien de lo que necesitan, no les gusta el, el TNR, no colaboran. Eh, dan demasiada comida y vemos eh, similaridades con los acumuladores de animales. Eh, esto es lo mismo, pero en, en abierto, en la naturaleza. Y a veces se ponen agresivos, como eh, este aquí, por ejemplo, que sacó los transportines y... The car doors, a, a, so the teníamos a todos, todos left, los gatos y este señor abrió la furgoneta y liberó a todos los gatos. Esas cosas pasan it's, it's y no pasa people, mucho, pero hay, siempre hay dos uh, o tres y, time, y so. eso yeah. significa yeah. malgastar energía y tiempo y dinero. El... Mm, esterilización precoz. Esto es algo que estamos intentando implementar. La mayoría de veterinarios están en contra y este año hemos empezado a hacerlo a partir de los cuatro meses. Quizás el próximo año llegaremos a los tres meses. Ya se verá. Las hembras embarazadas tenemos que escuchar lo que los veterinarios tienen que decir y ellos dicen que después de los 40 días del embarazo no se puede eh, castrar eh, y hay respuestas éticas a esto, o sea que distintas personas piensan cosas eh, distintas, cuando, una, cuando están ya muy eh, con un embarazo muy avanzado, les dejamos que tengan los, los cachorros, sino y, y eh, utilizamos la, no utilizamos la trampa automática porque la conocen y intenta, intentamos socializar a los uh, gatitos, como ya he dicho antes, y, y en invierno, cuando es, hace mucho frío, no uh, castramos a las hembras. Todo depende del clima. Y esta gestión de, de gatos eh, perdidos tienes que ir más allá del TNR e, y el ayuntamiento eh, tiene tres eh, hoteles para gatos que es como los llamamos para el invierno y animamos a la gente eh, que compren estas pequeñas eh, casillas casitas eh, esto lo, lo llevan a cabo los voluntarios, sobre todo pensionistas, que cuidan de, de los gatos y les, les eh, dan protección, etc. Y es muy importante eh, todo esto. Damos apoyo a los alimentadores de los gatos si ellos no pueden eh, per, comprar la comida. Y también tenemos una, una zona para los gatos abandonados. Este era uno de mis deseos que ahora ya se ha convertido en realidad para aquellos gatos que pierden, en su, eh, en su casa, su domicilio y tienen que ir a, a esta especie de refugio durante un tiempo y luego les buscamos una casa o una casa en, en la naturaleza si es necesario bueno, esto es el futuro y gracias por uh, vuestra atención gracias por vuestra atención ¿Wendy? ¿A ¿Wendy? Quería hablaros un poco de prevención. Todos sabes lo que representa la propiedad responsable, pero la mayoría de las personas no tienen ni idea de que tienen un pequeño tigre en su casa. Hay un gran desconocimiento sobre cuáles son las necesidades de los gatos y cómo ocuparse de ellos. Y mientras uh, no aprendamos uh, a cómo cuidarles, uh, siempre tendremos uh, gente que los lleva a los refugios, uh, porque uh, uh, muchos se llevan a los refugios por cuestiones de comportamiento. Y a veces estos comportamientos son muy fáciles de resolver si se tienen unos conocimientos básicos sobre gatos. Una de las cosas uh, que vemos, uh, somos unos organización que trabaja para uh, dar, aumentar los conocimientos uh, de los gatos. Es su dificultad para reconocer uh, cuando están enfermos. o muy buenos en ocultar sus enfermedades y uh, ahora hemos creado una pequeña película para que vea, entiendan un poco cuál, vean un poco cuándo está enfermo un gato. A menudo, That the cat is next to the box también the cat is que el gato se hace pipí en, en fuera de la People cajita para ca, castigar al propietario, etcétera. La gente no se da cuenta de que cuando hacen pipí fuera de la caja, lo primero que tienen que hacer es llevarse al vicinario, porque normalmente el problema es de salud. En nuestra organización viene mucha gente. Animals yes, and things like that con no, problemas uh, con animales uh, y nosotros uh, tenemos ahí un mostrador y colocamos uh, uh, dos, dos uh, zonas con arena y uh, y colocamos uh, una tarjeta una tarjeta con una pregunta y la, uh, y explicamos uh, uh, en 50 razones por qué un gato puede hacerse a pipí fuera de la caja. Uh, también creamos... Uh, Uh, folletos ver, informativos que que uh, son cosas uh, baratas uh, fácil, incluso podéis encontrar sponsors fácil, pero estas cosas realmente es fácil, ayudan fácil, mucho a los propietarios de gatos uh, y, uh, y uh, uh, ayudan y a conocerles uh, mejor un también hemos creado como un cuestionario y dentro hay un curso para conocer mejor los animales, cosas muy sencillas que podéis hacer también con dejaría a todos que puedan internet ir a un sí, forum, acudir a un forum de Internet. Hay muchos sí, y supongo que, que en España también hay foros sobre gatos y perros que a, a, a, y hablan sobre cuáles son, son los comportamientos de gatos y cómo resolver uh, problemas, posibles problemas. Started, uh, cuando empecé. En mi to go to foro the for con Internet, internet dije que uh, uh, empecé uh, uh, uh, con days, los problemas uh, that that really con los que se llevan los gatos al veterinario. Really y to y to la esterilización uh, precoz uh, se defendía uh, en un foro uh, también. Y ahora, ahora cuando, cuando veo que las personas tienen problemas con el gato que hace vivir la cajita, antes it, decía, ve tal veterinario, lleva al veterinario. Y realmente no se tarda mucho. En tres años realmente puedes ver una diferencia muy importante en los conocimientos que se presentan en un foro son cosas muy sencillas y esto evita que las personas lleven a los gatos a los refugios los refugios la gente sabe muchas cosas de comportamiento es por, uh, uh, conociendo uh, solo a tres uh, palabras, uh, uh, rutina, esconderse, realmente es básico para conocimiento de los propietarios. Hay que tener un comportamiento responsable para ello, hay que conocer cuál es el comportamiento de los animales y se puede lograr. Muchas gracias. Creo que el tema de la falta de conocimiento de sobre el gato, el comportamiento, salud, eh, es una cosa general y aquí también tenemos este problema. Eh, I'm just saying that we are well aware here too that there is a lack of knowledge and data uh, on cats and uh, people usually think they, they, they think they've got a, a little dog at home yes. and it's a cat, it's a, which it's a problem. Uh, ahora dejo la palabra a Lynn, que viene de, del sur de Francia y nos explicará el trabajo que están haciendo ahí, ahí también para los gatos de la calle, en entorno más rural que urbano, y gatos también que dan en adopción. Thank you. Um, thank you Thank you for the invitation. Um, I think Gracias por la invitación. Creo que provengo de una situación distinta de la mayoría. Um, tenemos aquí unas instalaciones que están bien y el lado TNR para nosotros es casual para nosotros y por ello las uh, cifras que tenemos son un poco así así en Francia no existe un TNR financiado por el gobierno o nada así, hay unos 11 millones de gatos domesticados en Francia con 8000 naciendo a diario o sea que no hay suficientes eh, hogares para todos en Francia la responsabilidad, La responsabilidad es mes, to, um, um, um, depende de los ayuntamientos it. que so lo tienen que solucionar trapping, um, y esto quiere decir atrapar, uh, dispararles uh, o llevarlos a otro sitio. Convince, uh, intentamos convencerles y, lo hemos, to, y hemos convencido a muchas autoridades de que que hay que implementar TNR, eh, en vez de los métodos tan inhumanos que tienen un efecto de vacío, y una de, de las cosas que hacemos es escuchar y eh, entender la, la historia del problema, y, y verás que el problema ya ha surgido antes y los animales eh, los han matado, pero al cabo de un año reaparecen más animales, o sea que hay que buscar unas de, soluciones Distintas. And have the y other that eh, hay are. evidencia de otros países um, para saber que Fun... funciona eh, quizás procedo de un sitio distinto desde de, de, de, de, que no es el, el, el, el la situación del, ani, del animal doméstico y para mí es muy importante porque la, la, la población de animales abandonados eh, o, eh, o salvajes son animal, animales que han sido abandonados antes han sido gatos domésticos a lo mejor eh, pues tienen propietarios que no les cuidan o eh, tenido problemas de reproducción, pero normalmente es debido a la ignorancia de los propietarios porque no, no ven el típico gatito peludito y bonito que a los seis me meses van a tener cinco gatos más. No se dan cuenta de que el periodo de socialización de un gatito es muy corto, entre dos, y seis, siete semanas. A partir de ahí, como ya hemos visto, ya está, el gato ya está perdido. Eh, un animal se puede socializar con una sola persona, pero eh, es difícil en, en, en situaciones de colonias y puede ser un, un gran problema. La raíz del problema básicamente es falta de esterilización y esto puede ser por muchos motivos, eh, la, la falta de voluntad para est de esterilizar porque no es natural esterilizar a un gato eh, nuestro argumento es que el gato domesticado que tenemos hoy en día no es un animal nat natural, su estado natural es en, en la naturaleza un gato silvestre eh, que se busca la vida y no un animal que, eh, que tiene gatitos eh, varias veces al año y el acceso no es fácil uh, para mucha gente y a veces pues físicamente no tienen la oportunidad de ver un veterinario o el veterinario es más restrictivo y dice tienen que tener una camada antes de esterilizarlos, etcétera O es ya demasiado tarde porque al cabo de ocho o nueve meses una gata va a tener uh, gatitos. Y hay, y hay costes también involucrados en esto yo me doy cuenta de que en Francia tenemos un gran problema con los costes de los servicios veterinarios para la esterilización de una hembra solo eso en de media cuesta 140 euros lo cual mucha gente no se lo puede permitir y mucha gente no, no se dan cuenta de esto cuando eh, adquieren un gatito hay muchas uh, leyes que son positivas, una de ellas desde el año 2012, de enero, uh, donde es, es, es obligatorio uh, que los gatos tengan un chip, pero es restrictivo en coste porque cuesta 50 euros el identificar un gato. Y si uh, sumas todo eso uh, para hacer que un, un, un gato sea adoptado, nos cuesta 250 euros por gato. Y eso para una asociación... Que, con, que vive de de, de, las, de la caridad, eh, es, es, es un gasto que no podemos asumir. Y mucha gente no se da cuenta de eso y el tiempo de la esterilización es muy importante y eh, por dos años hemos estado practicando la esterilización precoz. Y esto nos ha dado muchas ventajas y ningún problema, tanto desde el punto de vista de la esterilización, que hasta dos años después, al, al examinar el comportamiento de los gatos, dos, dos años después, el estrés del, para el gato o para el, eh, para el cachorro, los hemos hecho desde que tienen un kilo de peso y el estrés a cabo de una hora ya están corriendo por ahí jugando como un gatito normal a veces es lo contrario los tienes que restringir un poco porque se descontrolan y porque no se dan cuenta de lo que ha pasado o sea que el estrés del gato es mínimo y menor que un gato adulto y su salud a largo plazo la salud y también el comportamiento es considerable y no, no, no, no lo hacemos suficientes es problema y tenemos una, una, una, un enfoque global cuando podemos trabajar con los ayuntamientos Programas Establecemos programas de esterilización, in North, intentamos well, darlos so a un precio más económico, pero the implementamos uh, protocolos con los servicios veterinarios, porque aunque son maravillosos do, they're con, they're maravillosos doing, con cats, lo que hacen con gatos enfermos, y um, um, feral cats on a, day -day basis. Um, so, ellos no, a veces los veterinarios no se encuentran gatos be salvajes be be y siempre procuramos lo que es mejor para los animales y su bienestar. The, um, by encouraging early age neutering as well, al, um, eh, y la identificación obligatoria para los gatos, aunque hay pocos que al cabo de un año lo hayan no, llevado si no, a cabo, no, pero... Sobre todo, como ya se ha dicho antes, tienes que tener un, un enfoque profesional. Es cuestión de, de, de seriedad, de algo, eh, que, algo que te da credibilidad y puedes ver el problema, el problema y la solución tiene muchos aspectos. Primero tienes que convencer a la gente por qué necesitan implementar estas cosas, explicarlo. El problema o uno de los problemas en Francia es que hay muchas asociaciones, muchas eh, organizaciones de beneficencia que no tienen ningún con conocimiento. Yo me especializo en comportamiento felino y eh, es importante... Eh, el mejorar o intentar mejorar eh, conocimientos sobre el bienestar eh, de los gatos trabajamos junto con otras organizaciones les facilitamos información porque a veces nos encontramos que las buenas intenciones no ayudan mucho y encontramos mucha gente así que son, son maravillosos pero bueno, necesitan trabajar mejor porque no tienen los conocimientos adecuados y esto no eh, no conduce al bienestar de, de los gatos um, eh, nosotros tenemos todo tipo de instalaciones adecuadas para los gatos, pero somos excepcionales y somos muy afortunadas en este caso. Una de las cosas que hacemos eh, desde el punto de vista de la educación es dar herramient los, las herramientas um, o cómo atrapar gatos a niños en las escuelas, también a los adultos tenemos programas educativos eh, para niños de 7 a 11 años eh, y creo que incluso podríamos empezar antes y esto sería mejor pero bueno, eh, el llevarlos a, a ver las instalaciones que ellos empiezan a, a hacer preguntas y dicen bueno, ¿qué hacen estos gatos aquí? ¿por qué tienen que estar ahí? ¿por qué no están en, en su casa? o sea que es un buen sitio para empezar um, la educación y, al seguir con este enfoque tan positivo, cambiamos algunas mentalidades. Muchas gracias. Como podéis comprobar, Francia no es el paraíso de los gatos, ni mucho menos. Eh, Eugenia ahora va, nos va a explicar el trabajo de una asociación que tiene una colonia muy bonita en, en Roma. Y viene también, ahora habla como portavoz o como embajadora de esta asociación porque no pudieron venir y querían, bueno, participar en nuestro encuentro. Eugenia ahora habla en, con, como si fuera eh, Gatti del Pirámide. Sí, sí, eso es, más o menos. So, um, this is um... Very brief description, what esta es una know? breve descripción It de lo que hace esta organización y es importante porque ARCA, que es esa asociación, está en Roma y es una asociación que ha crecido junto con la ley. Y me pidieron que describiera algunas de sus actividades. The... Y yeah, hay una persona que trabaja uh, desde hace ha 25 años en esta colonia, Marcia de, de, de Tali, y otra colaboradora y es Marcia Pacella. Y y Website, y está su página web en la que podéis encontrar otro tipo de información uh, begin, sobre esta asociación uh, empiezan diciendo que entienden que uh, están en una situación because, muy favorable uh, porque you, además de las leyes morning, que os he descrito uh, anteriormente 2001, uh, en el 2001 the, uh, declared, uh, uh, uh, los uh, catos de Roma uh, uh, han sido uh, declarados como patrimonio biocultural, es decir, un bien que debe ser protegido y valorado. Y el motivo de ello... El motivo de esta decisión es muy importante porque, que teniendo en cuenta que hay una simbiosis entre los gatos y los monumentos en Roma y teniendo en cuenta que hay un gran interés por parte de los turistas demostrado por muchas adopciones a distancia, All these things, uh, Teniendo en cuenta todo esto, reconocemos is, uh, que uh, los gatos de Roma son the un Città eterna, the uh, bien de, eterna para ciudad. la ciudad eterna. In Spanish, uh, Roma is called, uh, la Città, ciudad eterna. Uh, para la ciudad eterna, porque los gatos tienen un gran valor educativo, turístico y educativo. O sea, entienden que realmente tienen suerte. En este caso, y Matilde Tali ha trabajado en esta colonia desde hace 25 años, y esta situación es muy específica realmente. <g heroin> esta, esta es la uh, to, prueba to el equipo Añez ha visitado cats, because la because colonia um, uh, realmente um, had, uh, y ha careceado los gatos porque la mayoría they son mansos. hay unos 70 es una colonia privada uh, pero uh, uh, so uh, tienen la ayuda uh, uh, uh, de las unidades cuerpos sanitarios y a los gatos también se les visita desde el punto de vista sanitario uh, but, uh, además de esterilizarles. Uh, hacen uh, uh, uh, uh, uh, varias uh, exposiciones, dos veces al año hacen uh, uh, uh, exposiciones en las que promueven las adopciones y, y también tienen una revista Katzin, llamada Katzin um, Además, oficialmente gestionan un started, antiguo refugio para perros. In, uh, cuando 1999, empecé in, uh, 1990, en 1999 en un refugio uh, para perros que now, era muy distinto a, smaller, al que, the, en el que the, trabajo ahora, este refugio se cerró en el 2003 y después de muchas luchas con el municipio, el, municipio, el, ayuntamiento, el ayuntamiento lo restauró completamente y Añez lo ha visitado. Y ahora está totalmente dedicado a los gatos y a los perros. Y ahora hay unos 260 pero también hay muchos callejeros está en el río y hay muchos callejeros que también se acercan para comer. No es por casualidad que esta colonia sea una de las más famosas de Roma, porque está muy bien gestionada y ahora tienen mucha ayuda, pero al principio estaban totalmente solas y trabajaban solo gracias a su entusiasmo a mí me extrañó en, la, en esta colonia es que ahí los gatos son súper mansos o sea, no es el concepto nuestro de colonia y por eso cuando Eugenia dice que se dan gatos en adopción yo, yo la primera cosa que dije gatos en adopción de una colonia mm -hmm. sí, sí, sí, porque son mansos y ahí es como, es como un centro de adopción colonia es un concepto, es diferente, pero es, es importante pensarlo porque realmente aquí no lo hay, que sepamos, y, y parece que funciona bastante bien. Entonces, es una cosa que, bueno, mirar la web y esta gente son, son muy simpáticos y contestan los emails y todo esto. Y es interesante ver cómo trabajan allí como centro de adopción abierto, Colonia. Es una cosa que, bueno, hasta ahora yo no había visto. Eh, bueno, ten, estamos como fatal de tiempo, entonces vamos a solo preguntar una, la, la última una pregunta a cada uno de, de los ponentes, cada una de las ponentes, eh, y voy a preguntarles cuál es en su opinión la, lo que debemos de trabajar como prioritario para intentar solucionar o mejorar este problema de, de sobrepoblación felina. Eh, empezaremos pues con, con Eugenia, ya que está ahí. Uh, Eugenia, I was just going to say that we are, we are running out of time. So I'm just going to ask each of you to say in uh, two minutes and a half what uh, is the number one thing you think we should do, all of us, to improve this issue of feline overpopulation? We've been talking a lot about many, many things. Responsible ownership, TNR, education, etc. But each of you, if you should choose just one, issue and if please don't repeat what Eugenia is going to say so each no. you, you choose a different one and then we puedo no ser oh. la primera porque so ah, vale será la última okay, entonces so vale is going to start. pues que Lynn Lynn? Lynn. Lynn. We'll empece creo que es la educación no, tiene que empezar desde muy pequeños I've taught English in French schools he enseñado inglés en in escuelas de Francia speaking, like y uh, creo que ha sido uh, una, buena will make, uh, una buena influencia. Podemos ser una buena influencia en uh, las diferencias que, que hacemos. En la, en educación, la educación es uh, muy importante. No tengo ningún ejemplo que pudiéramos copiar de ti, solo traducir y implementar la semana la próxima, la próxima, claro, podéis encontrar, podéis encontrar muchos detalles en nuestra página web que está en inglés y francés, que habla de educación, pero uh, podéis poneros en contacto con nosotros, claro, hemos desarrollado un programa educativo y dirigido a escuelas francesas y um, será un placer compartir esta información con todos vosotros. Para mí, es similar a más parecido a la educación, pero más específico, aumentar eh, conocimientos sobre las necesidades y los comportamientos de los gatos eh, por parte de los propietarios de gatos. mismo tienes algún material que podíamos copiar y aplicar en España. No te he enviado a las 10 ideas para un gato feliz y sano. Uh, sí, podemos, uh, uh, podemos traducirlo y distribuirlo sí, sí, claro uh -huh. y, uh, y, y el concurso para gatos porque a la gente les encanta jugar eh, y uh, sobre todo uh, entre hombres y mujeres no, los hombres lo conocen, las mujeres no o al revés, es un juego divertido en realidad que ayuda mucho María María I would have to say Uh, tenemos que trabajar, uh, aprender a compartir, a uh, trabajar juntamente uh, sí, y crear así un, a, un, lobby un lobby mucho strategy, más uh, fuerte, compartir, un unir many. experiencias y estrategias, estrategias, porque somos muchos realmente lobby. y tenemos uh, un lobby muy importante en nuestras manos uh, que no utilizamos uh, para el uh, so, uh, bien uh, de los uh, animales, uh, so, de the the the no but, solo el lobby de los ayuntamientos, sino de todos los actores que tenemos algo que decir sobre cómo trabajamos y a veces encontramos problemas con las personas que están en el poder, pero podemos cambiar esta actitud si trabajamos juntos. Yo creo que esta es la prioridad y algo que deberíamos tener todos en cuenta. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar juntos? Let's do a group hug after. Uh, creemos un grupo no, no, no, no. Uh, uh, tenemos muchas cosas que podemos compartir uh, una de las cosas interesantes que kind has of uh, dijiste cuando nos invitaron uh, es que esta conferencia sería un evento de un día pero que crearemos un to, grupo de trabajo y a, juntos uh, con los is, esfuerzos is, y conocimientos de todos con algo que nos sale del corazón, compartimos tenemos nuestros conocimientos porque podemos a crear una estrategia que complazca a todo el mundo y todos estamos de acuerdo sobre este punto. Nadie, la educación, la información, la comunicación y también tenemos que cambiar la imagen que se tiene de los gatos porque no entiendo. Porque por un lado el gato es el animal doméstico más amado del mundo y por otro lado hay tantos gatos abandonados de los que nadie se ocupa. Es decir, tenemos que crear un vínculo entre estos dos aspectos, cambiar la imagen de los gatos callejeros. Uh, no, no es que es, es, es un animal ruidoso y sucio uh, que uh, te, uh, uh, aporta enfermedades infecciosas o algo así. Y en lugar de esto, uh, uh, verlo como un animal maravilloso que tiene un comportamiento muy interesante y uh, que también fue antes un animal um, con un hogar domesticado si sí, pudiésemos sí. I mean, uh, so hacer que los amantes de los uh, gatos también uh, uh, uh, adorasen yeah. a los gatos de la calle que digamos, resolver Eugenia. también muchos problemas también financieros Eugenia la comunicación no solo en la información, sino la eh, comunicación. Y a los, los adultos, sí sí es, es muy interesante eh, a educar a los pequeños en la escuela, pero lo que también vemos es que si sí, los niños en la escuela aprenden algo sobre animales, pero luego vuelven a casa y los padres eh, se comportan de forma opuesta, claro, los niños tienden a imitar más a los padres. Creo que este problema de gestión de los gatos callejeros urbanos o no, o no urbanos, para ellos es muy importante tener una propiedad responsable, pero también para la, la, se refiere a las personas que no tienen gatos. Por ejemplo, Uh, like, example, a veces uh, hay algo que uh, es irrita, por ejemplo en Roma tenemos este refugio que cuesta 7 millones de euros al año dinero público y no es uh, bonito decirles a las personas uh, decirles a las personas que no les gustan los animales pero podría ser el modo de uh, dar una idea uh, impresionante Impactante. Es decir, si gestionamos bien, nos llevamos bien con los animales, los pre, eh, el coste será menor. La comunicación, la comunicación es el elemento más importante. Sí, tenemos, nosotros tenemos a estos animales, vivimos juntos. Son, hay una parte de la población que quizá, a quien quizá no le guste, pero es algo de lo que no podéis escapar. O sea, es mejor gestionarlos mejor. O sea, tenemos que conocerles mejor su comportamiento, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que educar a las personas. Sobre todo en Italia, pero también en el mundo hay un tema eh, que llega mucho a las personas, el tema económico, y por ahí podemos hacer algo. Uh, finish with the responsible ownership. Quería acabar con él, la uh, propiedad she, responsable, nice si alguien tiene algún bonito ejemplo worked, de que algo que haya funcionado ownership. para a promover uh, la propiedad responsable, ¿podrían por favor hablarme de ello? Um, yes, Hace uh, dos años, todos los eventos uh, que hemos organizado, uh, ferias o cualquier cosa, acontecimiento. Uh, Tenemos un, un salón para so animales sofa, y para... Table. Uh, uh, humanos Les, uh, por la, todas las cosas que los gatos necesitan como un sofá, un tablero que, que rascar o las uh, bandejas con la arena y, y ponemos carteles que dicen, bueno, me, me, me encanta estar aquí en mi pequeña cueva necesito rascar necesito hacer esto, aquello no quiero que mi agua esté al lado de la comida, etc. o sea, un salón en el que entras y puedes de, ver cómo vive la gente y paralelo a cómo vi, eh, vive un animal. Y es algo que es una, como una cosa en 3D y se puede entrar y a la gente les encanta verlo. Y a lo mejor hay algunos juguetes para gatos y es, es una comunicación fácil. Bueno, pues, eh, son las dos, vamos a tener que clausurar la jornada. Sí, son las dos. Eh, creo que nos van a echar pronto. Eh, voy a agradecer de nuevo a los ponentes y a los, todos los asistentes eh, porque ha sido una, creo que una mañana densa, mucha información, muchas ideas. Espero que eh, este grupo de trabajo que queremos poner en marcha pues, sea una realidad, contando con todos vosotros, porque sois los que realmente tenéis el conocimiento del día a día y eso es lo importante para empezar a trabajar. Eh, y nada, volveremos a organizar otra jornada, pero nos veremos mucho antes con muchos de vosotros para hablar de cosas del día a día, ¿eh? que, es, que es importante. Muchísimas gracias a todos Como hemos dicho este, este debería de ser el principio De un grupo de trabajo uh, Sobre mujeres locas uh, Y gatos and, uh, y, Perdón, we, mujeres no locas, hombres y gatos I'm Trabajando we'll todos juntos we'll in uh, in Espero Portugal que nos encontremos pronto Quizás en Portugal, Portugal o en to Austria Y procuremos trabajar mejor Para todos estos gatos de España y de Europa. Muchas gracias.